Hola, hola, hola, ¿cómo están? Otra vez Boris Darmon aquí con ustedes, un amigo de siempre, con su programa Visión de Futuro, como todos los días a las 7 de la noche. Habíamos quedado que este año comenzaríamos y la verdad que me siento sumamente satisfecho de saber que estamos comenzando y vamos a continuar todos los días con nuestro programa porque creo que es el propósito de mi vida compartir con ustedes este programa todos los días. Les cuento que nos han estado escribiendo, en nuestro Facebook y también en nuestros grupos. Nos han escrito también en nuestro programa de Boris Darmon, canal en YouTube. Tú puedes seguirnos allí. Eh, no tengo actividad todavía en Instagram, pero espero pronto tenerlo. A ver si podemos hacer unos pequeños TikToks también, como para poder añadir un poquitito la idea central o el resumen de cada una de nuestras conferencias que estamos presentando cada noche. Estas conferencias tienen un sentido espiritual pero no en el sentido espiritual de eclesiástico, ese sentido espiritual de personas que pertenecen a una religión o por el estilo. No tiene ese objetivo. Nosotros somos seres espirituales. ¿Ya? Nosotros estamos compuestos por una mente, estamos compuestos por un, un cuerpo, estamos compuestos por un espíritu. Y ese espíritu necesita ser alimentado. Pero debe ser alimentado sobre la base de la información, la conversación. Eh, no de la confrontación, aunque a veces por ahí podemos no estar de acuerdo y crear un tema de confrontación, pero eso es parte de la, de la dinámica de este proceso. De todos modos, para mí es sumamente importante que tú puedas compartir o por lo menos decir qué es lo que piensas respecto a lo que está pasando aquí. Si puedes escribirnos y decirnos, mira, me estás ayudando en esto o me has hecho entender esto, o por lo menos no lo veía de esa manera, pero lo voy a considerar. Eh, no lo acepto, pero me parece interesante tu idea, pues escríbenos, ¿No? Es bueno que nos compartas y comparte en este momento si quieres compartir en vivo, estamos saliendo en vivo en este momento en Facebook, este puedes compartirlo con tus amigos también si tú así lo deseas. De todos modos, esta noche vamos a intentar juntos desarrollar el tema que cierra un poco esta idea y lo voy a hacer como lo, men lo mencioné y quise hacerlo de esa manera porque así ustedes pueden tomar nota con lo que vamos a hablar esta noche. ¿Cómo podemos nosotros encontrar nuestro para qué? ¿Ok? Es sumamente importante. Eh, hemos hablado ya de nuestro propósito. Ya, ya tengo mi propósito, ya sé qué es lo que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y ya sé lo que me gusta, eh, ya sé este, hacia dónde quiero ir, he eh, descubierto que soy una persona con estas características, me mirado por dentro, he reflexionado sobre mí mismo, me he sentado un momento y he comenzado a darme cuenta de ciertas cosas. Excelente. Ahora vamos a salir un poco de nosotros y vamos a mirar un poco nuestro entorno más cercano para encontrar nuestro para qué. Porque de otra manera, lo que vamos a hacer simplemente nos vamos a quedar en el concepto de quién soy, pero no vamos a poder proyectarnos hacia afuera. Y para poder proyectarnos hacia afuera, necesitamos nosotros mirar un poco qué está pasando en nuestro entorno. En, en relación a lo que nosotros pensamos. No es qué es lo que está pasando en nuestro entorno en relación a lo que los demás nos piden o nos dicen, sino, sino cómo yo veo o me veo en el entorno en el cual yo me desarrollo. ¿Cuál es mi perspectiva o mi, perspec mi, mi qué percepción tengo de mí mismo? en función de los demás. ¿ok? Mencionábamos el día de ayer algunas cosas importantes que me, me movieron a mí a escribir el libro que yo tengo que se llama Sin Nombre y Contenido. Me gustaría compartirles, pero la imprenta o la editorial que publicó mi libro, este, lo ha no sé, extraviado, lo tenía en PDF y me gustaría compartir con ustedes, pero vamos a tratar de buscarlo una vez más y a ver si lo encontramos y poder Compartir con ustedes. Bueno, ese libro tiene bastante tiempo ya, lo escribí en el año mm, mil, dos mil, en el año dos mil dos mil trece, si no me equivoco. Entonces, tenemos bastante tiempo sin este, poder publicarlo de nuevo. De todas maneras, vamos a hacer una pequeña revisión en algún momento y poder compartirlo con ustedes. Y, y, y la razón por la cual menciono este libro, porque este libro jugó un papel importante en mi vida, porque yo tenía muchas preguntas. A ver, había vivido en Estados Unidos, estaba 14 años allá pasaba por un divorcio, eh, situaciones difíciles comenzaron a pasar por mi mente, comencé a sentir de que algunas cosas no las había hecho bien y seguramente no las había hecho bien porque yo estaba mayormente tratando de satisfacer a los demás, conseguir de los demás aceptación, eh, había intentado por todos los medios eh, caer bien a todos y finalmente terminé dejando de ser yo mismo y tal vez es una de las cosas que me llevó a, a darme cuenta que yo no era lo que yo realmente mostraba. Vivía una vida paralela, eh, no en el sentido como muchas veces piensa, ¿no? Este, una familia y con otras personas después, no. Simplemente uno actuaba de una manera ante los demás y en su casa era otra cosa. No necesariamente mala, pero no era lo que realmente tú querías mostrarte ante los demás con el fin de que no crear conflictos, no crear situaciones de dificultad con los demás, entrar en, no sé, componendas que no necesariamente eran este, posibles o necesarias, eh, valga la redundancia, este, crearlas por ningún motivo. A nadie le gusta vivir en conflictos. Entonces, es muy importante, entonces, para mí, escribir ese libro, porque ese libro me, me produce a mí eh, la inquietud de verme por dentro. Antes de mi libro eh, Sin nombre de Contenido, había escrito un libro Yo Creo. Ese libro lo escribí porque tenía la intención de definir un poco cuáles eran mis creencias religiosas en función del de grupo religioso en el cual yo pertenezco o pertenecía en ese momento. Eh, como miembro de una iglesia, habiendo sido yo un pastor de esa iglesia, había, habiendo sido un líder religioso y habiendo dejado las actividades propiamente contratadas y trabajadas para la, la, la institución, entonces yo tenía que definir un poco mis, mis convicciones espirituales o religiosas, más que espirituales, religiosas. Entonces, por eso escribí, y había unas contradicciones entre lo que yo eh, enseñaba y lo que yo veía en, en mi entorno. Entonces, si bien es cierto, lo que yo veo en mi entorno, en todo grupo religioso existe, son problemas propios de personas, de organizaciones, de estatus, de, de, de, de, este, de, de liderazgo, etcétera No necesariamente eran, eh, me ayudaban a definir bien cuál era mi posición eh, de fe religiosa y por supuesto era necesario que escribiera ese libro. Esas contrariedades las pongo en el libro y por supuesto me gané eh, la crítica y, y la negación incluso para poder hablar en público dentro de mi propio gru grupo, de, este, de mi propia congregación. Pero esas son partes del crecimiento. No los tomo como una queja, no lo tomo como un acto de represalia contra mí, simplemente es parte del crecimiento del ser humano. Es el proceso en el cual tú te vas descubriendo a ti mismo y vas emprendiendo. Una labor no hacia afuera, sino hacia adentro, buscando de ti qué cosa tienes, cuál es el meollo de tu vida, el, lo, cuál es el contenido real. Yo esta, estos días he estado aquí haciendo unos acomodos en mi casa y he estado acomodando algunas cosas que me, me encanta tener. Eh, estoy viviendo en el campo ahora y al cortar un árbol nos dimos cuenta de que el árbol por fuera era un árbol fácil de cortar, pero por dentro tenía una... Una, ¿Cómo se dice? Un corazón tan duro que la verdad que era difícil con la motosierra poder cortarla. La cortamos en, en tablas para poder utilizar y hacerla una mesa y me des, descubrí que este, este árbol, le pregunté al muchacho que cortaba, le digo, ¿cuánto tie tiempo tiene este árbol crees tú que, que se cortó? Y él me dice, esto lo cortaron mis abuelos cuando el dueño o ex dueño de este terreno que tú compraste vivía aquí. Y le digo, ¿hace cuánto tiempo? 25, 30 años. Madre mía, le dije, y 25 y 30 años, este árbol ha estado aquí, ha pasado fuego encima, ha pasado lluvia, sol, barro, y no se ha podrido. Y él me dice, es que este árbol tiene algo especial, tiene, le dicen, el yungo, la parte interna del árbol, es sumamente dura. Me pareció interesante la comparación de cómo los seres creados por Dios, como los árboles, en este caso los, las plantas, tienen una composición que los mantiene a través de los años firmes, fuertes. Hay un dicho que dice que los árboles mueren parados. ¿Por qué será? Porque tienen ese sostenimiento, esa sostenibilidad interna. De eso están hechos. Esa comparación me lleva a mí a pensar de que es necesario que en vez de que nosotros comencemos a crecer hacia afuera o buscar hacia afuera nuestra razón de ser... Tenemos que mirarnos hacia adentro, y ese trabajo de hacer, hacia, de hacer una mirada hacia adentro no es fácil, no es sencillo. Yo lo entiendo y usted quiero que lo entienda también, porque siempre hemos estado mirando, mirando, mirando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y hemos estado criticando, observando, opinando, aceptando o negando lo que vemos en el, ent en el entorno, y muchas veces nos hemos convertido en una tubería, de opiniones que permitimos entrar sin reservas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestros sentimientos. Nos hemos dejado influenciar tanto que hemos perdido nuestro sentido de identidad y nos hemos convertido en lo que los demás dicen que nosotros somos. A mí me han dicho que soy una persona a veces este, eh, irascible, soy muy directo en la forma de hablar y hablo, hablo fuerte, me han dicho que soy una persona demasiado franca y a veces cometo el error de eh, utilizar, este, o herir a algunas personas. Lo reconozco. La Biblia dice claramente que las personas que pueden controlar su lengua son personas realmente santas. No soy un hombre perfecto, pero lo que sí sé es que me doy cuenta que tengo ese problema. Lo que sí sé es que lucho con eso todos los días. Entonces yo me estoy mirando, y aquí como vamos a hablar un poquito acerca de, este, de esto del para qué, Vamos a mirar un poquitito ese tema. Pero ¿por qué mi comentario es largo, porque quiero que los que no estuvieron en los dos temas anteriores, o tres temas anteriores, puedan esta noche entender un poco a dónde queremos ir. Hemos hablado de nuestra visión de futuro, queremos mirar quiénes somos, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos con nuestro propósito. Pero hoy día queremos hablar un poquitito acerca de cómo encontrar mi para qué. Mi para qué ya me abre una visión fuera de mí ya yo comienzo a observar un poco a mi entorno. Comienzo a darme cuenta qué cosas hay a mi alrededor. Si yo logro hacer este trabajo de manera, escucha bien lo que te voy a decir, consciente. Quizás debí definir la palabra conciencia, no creo, tú lo entiendes. Es decir, dándome cuenta, dándome cuenta de lo que está pasando. Escúchame bien, por ejemplo, ¿Tú te das cuenta que cometiste un error cuando alguien te dice que has cometido un error? ¿Lo asumes? Y si no lo asumes, por lo menos tomas la actitud de decir, a ver, ¿qué es lo que está viendo él que no estoy viendo yo? ¿A qué se está refiriendo cuando dice que he cometido tal o cual error? Y estás dispuesto tú, sinceramente, sincerar significa sacar el rostro del muerto, eso significa sincero, se cubría la, los rostros de las personas con cera cuando morían. Si está sinceros el, el el muerto se muestra como está. Entonces, tú te muestras ante ti mismo cuando alguien te dice, te has equivocado en algo. Tú, de manera sincera, descubierta, abierta totalmente ante tu conciencia. Olvídate en este momento de los demás, si los demás saben o no saben, si se dan cuenta o no se dan cuenta, olvídate de eso. En este momento estamos hablando de, tú, sinceramente te miras adentro y dices, voy a revisar qué es lo que realmente me ha dicho esta persona. ¿Y por qué dice que estoy mal? Este acto, yo quiero que comience esta noche contigo. Es decir, que comiences a cambiar tu forma de pensar. ¿Ok? Comienza, tu, comienza a construir una forma de pensar que sea propiamente tuya. Mira que no te estoy diciendo qué tienes que pensar. Porque yo no tengo que influenciar en tu forma de pensar. Tú tienes que crear... Vas a ver que al final digo yo eso como parte de tu disciplina. Tienes que crear en tu mente la forma de pensar que tú quieres tener. Hoy tuve, por ejemplo, un pequeño percance con uno de mis tra trabajadores. Todo lo que yo digo, siempre él dice, no se puede. Entonces, no se puede. Terminando la, las cosas que hemos dicho que vamos a hacer, las terminamos. Yo le pregunté, ¿sí se puede? Y se queda en silencio. O sea, no quiere cambiar su forma de pensar. Por supuesto, él va a trabajar solamente hasta el día de hoy no va a trabajar mañana ya, porque su forma de pensar no le permite, no porque yo no quiera, él no se permite a sí mismo crecer, mirar más allá de lo que su mente quiere pensar o quiere creer. Se niega abiertamente a querer hacer las cosas con otra posibilidad. Y aquí vamos a tocar un poquitito el tema número uno. Vamos, vamos a ir allá. Yo debo dejar, si quiero comenzar a construir mi para qué o saber mi para qué, tengo que comenzar a dejar de compararme con los demás. No significa eso que tú te tienes que cerrar, como esta persona que se cierra y no quiere pensar. No, no quiero más, está bien, no no no puedo trabajar así, me voy. Okay. Tú no puedes dejar de compararte con los demás cerrando. No, deja de compararte con los demás abriendo tu mente. Es decir, si tú miras a Raúl, tu compañero de trabajo, y tú ves cómo es él sinceramente, y tú te comparas con él, te vas a dar cuenta que tú no eres igual que él. No intentes ser él. Ves que no estoy utilizando la palabra como él. Hay muchas cosas que él tiene que de repente puedes imitar y que van consigo con tu para qué. Si él está aquí para hacer tal o cual cosa y tú puedes ayudar en eso o puedes complementar eso, tú también estás en su para qué. Pero no es un acto de comparación. Es un asunto de suplementación o complementación, en este caso porque son iguales, con los mismos derechos, o de repente él es, eh, sabe más, eh, si él este, de repente se olvida algo, tú suplementas eso, o si él da una idea, tú complementas con eso también. Pero el concepto del para qué es que tú tienes que comenzar a cambiar tu forma de pensar en dejar de compararte con los demás. Si tú quieres encontrar tu para qué, deja de comparar. Yo no puedo ser igual que tú, tú no puedes ser igual que yo lo he mencionado muchas veces en mis eh, publicaciones en Facebook, y lo he dicho muchas veces, pedir igualdad a las personas es un acto contrario a la verdad. Tú no puedes ser igual que yo, no puedes trabajar igual que yo, no puedes pens pensar igual que yo, no puedes tener dinero igual que yo, yo puedo tener menos, tú puedes tener más. O sea, no puedes tener eh, pobreza como tengo yo, no puedes tener riqueza como tengo yo, no puedes tener tristeza como tengo yo, no puedes tener alegría como tengo yo cada uno es particular. Debes comenzar a evitar compararte con los demás. En el momento que tú te comparas a los demás, tú dejas de ser tú mismo, porque vas a comenzar a actuar como los demás quieren verte. Tuve la experiencia en el campo religioso de tener una muchacha que era muy amiga de mi hija, eh, tenía la misma edad, incluso hicieron sus 15 años juntos, me acuerdo, y ella le gustaba usar aretitos, de pintarse, etcétera, etcétera. Mi hija todavía no tenía ese concepto. Eh, después de los 16 años, este, ella se permitió hacerlo. Y me dio muchísimo gusto su capacidad de, de decisión. Y incluso se reveló contra mí. Y yo, y yo la acepté como buen papá. Quise ser un buen papá, ¿no? Entonces le dije, está bien, hija, haz lo que tú quieras. Entonces comenzó a maquillarse, ponerse aretitos y, por supuesto, con alegría de ver cómo ella va creciendo y madurando. Pero esta amiguita de ella Venía a la iglesia vestida sin aretes, sin pintura, con faldas largas. Y todos la miraban, oh, una chica ejemplar, porque eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Y como ella se comparaba con las chicas de la iglesia, pues entonces ella se vestía como las chicas de la iglesia. Pero a ella no le gustaba. Ella se sentía incómoda con esa vestimenta. Ella iba al trabajo todos los días con sus aretes pintados, faldas cortas, tacos altos, etcétera, etcétera. Una hermana de la iglesia la encontró en una tienda, vendiendo donde ella trabajaba. Y dijo, ¿cómo es posible que tú seas una miembro de nuestra iglesia y te vista de esa manera? Cuando ella vino a contármelo, yo le dije, el problema es usted. Porque los jóvenes hoy se comparan con las personas que les critican. Y como ustedes no les van a dejar actuar dentro de la iglesia conforme a, él, a lo que ellas son, entonces ellas se transforman en actrices para poder actuar de acuerdo a lo que ustedes quieren El que se vive comparando termina siendo eso. Un actor. Lo he mencionado durante todas las charlas. Los actores actúan mientras la escena dura. Termina la escena, son seres humanos otra vez. Yo tuve el privilegio de, hacer, de actuar. Sí, he tenido de verdad el privilegio en por lo menos 13 películas, una película y algunas novelas, actuar como extra, como una amiga que me invitó. Y yo puedo ver ahí que en el momento en que tú actúas, simplemente actúas y termina la escena y eres tú otra vez. Eh, te despeinas, te sacas la ropa que tenías representando, etcétera, etcétera. Tú no puedes compararte. Tú no puedes vestirte de la vestimenta del cual tú no eres. Y aquí viene un concepto bien, inter... concepto bien interesante eh, que la Biblia nos revela. Tú no puedes tomar la posición que los otros tienen para poder llegar a encontrar tu qué No puedes. Es imposible. Te lo voy a explicar por mí. Por ejemplo, un día un jovencito, se dice que tenía 16 años, llamado David, fue llevándole la comida a sus hermanos que estaban en batalla. Estaba el rey Saúl en plena batalla. Y la historia dice que este jovencito vio cómo el paladín filisteo ofendía el nombre de Dios. Y él, como tenía bien claro su para qué, él vivía para servir a Dios, él vivía para creer en ese Dios poderoso de Israel, se fue y le dijo al rey, yo quiero ir a pelear contra ese, contra ese incircunciso, le llamó, porque no era circuncidado, o sea, no era del pueblo de Israel. Entonces el rey le dice, pero tú no puedes ir así, ponte mi coraza. Y le puso la coraza, le puso todo, lo... y él quiso caminar con la coraza del rey, imposible, ese no soy yo, yo no me puedo comparar contigo, tú eres alto, grande, fuerte, tú no me puedes poner esta coraza a mí, no te pongas la coraza de la gente. David le dijo, yo he sido librado y he matado osos, leones, he librado a mis ovejas con esta onda y con estas piedras, yo puedo pelear con eso, ese soy yo, dijo David. Y claro, cuando él fue a pelear, por supuesto, el gigante le dijo, vienes a mí con, con un látigo, como si yo fuera un perro con palos, porque llevaba un callado, una, una, un palito con el que él oh, este, dirigía a sus ovejas. Se burló de él, se burló de lo que era. No tengas miedo si alguien se burla de lo que tú eres. No tengas miedo si la, si la gente te critica. No tengas miedo si alguien te dice que estás mal. Analiza sinceramente cambia tu mente, no te cierres a las observaciones de la gente, pero tampoco dejes que la gente haga lo que ellos quieren contigo. Aprende a ser tú mismo. Ustedes saben lo que David hizo. La historia dice que era tan hábil con la onda, dice incluso que los benjaminitas eran tan, tan hábiles con la derecha y con la izquierda, que podían alcanzar un pelo con una piedra a 100 metros de distancia. Así dicen algunos escritores. No sé si será verdad o no, pero vio en la risa del gigante, un espacio en su frente y ahí golpeó con la piedra y automáticamente lo mató. Esa es la historia. Cuando tú eres lo que tú eres, te descubres a ti mismo y dejas de compararte con los demás, has cambiado tu mente. Y si has cambiado tu mente, has comenzado a descubrir cuál es tu para qué. Número dos, comienza a pensar que el trabajo es un medio, no es un fin. Hay muchísima gente que por el trabajo se abandona a sí mismo y cree que vive para trabajar. No olvides que tú vives para ti. Acabo de ver un testimonio de un actor que había comprado todo, tenía todo, pero estaba vacío por dentro. Había trabajado duro para conseguir todo lo que tenía y al final su corazón estaba lleno. Lleno, Perdón, estaba vacío, no estaba lleno. ¿Por qué pasa eso? Porque mucha gente se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y quiere tener todo. Un auto, dos autos, los hijos con autos, la esposa con auto. Todos quieren. Y al final, todos salen a trabajar. Y la casa, cuando llegan, todos están cansados. Y aún peor, se sientan a la mesa y comienzan a tomar el celular y no conversan. O sea, es un vacío total. El trabajo hoy se ha convertido en un sistema de esclavitud. Incluso los que nos llamamos empleados. Bueno, yo tuve el privilegio, gracias a Dios, de tener el trabajo en la iglesia, que no era un trabajo realmente exigente en el sentido de, oye, tienes que cumplir esto, hacer lo otro, sino que era un trabajo de privilegio, ¿no? Porque tú eres un pastor ordenado, tienes la confianza de la organización para poder dirigir la iglesia en el campo donde tú estás, hay parámetros que te los dan al inicio de cada año para poder trabajar. Y la verdad, nunca eh, el trabajo fue para mí un fin mientras no cometí el error de pensar qué pensarán de mí y de mi trabajo. Cuando comencé a evaluar qué es lo que quería saber de lo que los otros piensan de mí, comencé a perder mi familia. Viajaba, trabajaba, trabajaba, trabajaba, trabajaba. Lo voy a decir con tristeza, parte de las razones por las cuales yo perdí mi primera familia fue por eso. Porque me dediqué a trabajar. Yo recuerdo un día mi hija, llamé a la casa y me dijo, yo no quiero hablar contigo porque tú eres, no eres mi papá. Le dije, ¿por qué no quieres hablar con tu papá? ¿Yo soy es tu papá? No, porque mi papá vive en la casa. Yo me dediqué a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y perdí la confianza de mi familia. Tú no puedes hacer eso si quieres encontrar tu para qué Tienes que cambiar tu forma de pensar. No puedes conseguir de la noche a la mañana todo lo que necesitas, todo lo que quieres. No puedes. Tienes que aprender a vivir con lo que puedas conseguir cada día. No le pongas, dice la Biblia, no vas a conseguir medio metro más o un cuarto de metro más o qué sea un centímetro más de estatura, aunque tú hagas lo que tú quieras. No te afanes de la vida. Aprende a definir bien qué es lo que no te gusta de ti, de lo que te incomoda hacer. No lo hagas. Hay gente que dice, si no te gusta hacer algo que sea con dolor, no es esa la clave. No puedes tú estar forzando tu forma de ser. No puedes forzar tu para qué. Si tú tienes claro cuál es tu propósito en esta vida, nada va a ser forzado. Vas a hacer las cosas que te gusta y las que no te gusta de ti o de las cosas que te incomoda hacer, no las vas a hacer. Así de simple. Ahora, si no haces cosas por un acto de orgullo, porque no quieres, este, que según tú que te dominen, que, que que crees que tú eres una persona de alta alcurnia o que piensas mejor que los demás y que por esa razón no quieres hacer, ya eso es un tema de falta de identidad. Ahí no estás desarrollando tu propósito. Estás simplemente llevando a cabo tu capricho, el capricho de no querer cambiar tu forma de pensar. Si tú dejas de compararte con los demás, vas a descubrirte quién eres. Si haces que el trabajo sea un medio y no un fin, vas a tener tiempo para ti, para pensar, para compartir con tus amigos, con tu familia. Eso es importante, porque si no, no vas a encontrar tu para qué. Si defines bien qué es lo que no te gusta de ti, vas a comenzar a querer cambiar. Hay cosas que no me gustan de mí. No les voy a decir muchas cosas que tengo, pero hay algunas cosas que no me gustan de mí. Entonces, eh, es importante eh, saber eso. Porque de otra manera... Nunca te nunca podrás crecer como persona. Entonces, si hay algo que te incomoda hacer, dítelo a ti mismo. Tienes que decírtelo a ti mismo. Y no solo eso, tienes que también desarrollar la capacidad de poder reconocértelo. ¿Ok? Eh, vamos a cubrir solamente cuatro cosas el día de hoy, porque parece que es un poquito más largo, pero vamos a darle un poquitito el punto número cuatro. Date licencia para cosas nuevas. Si hay algo que yo tengo en mi mente, y lo digo, lo digo con mucha sinceridad y no con un sentimiento de orgullo, es que aprendí a admirar qué es lo que los demás saben y que yo no sé. No saben cómo me encanta. Lo digo con tanta alegría y con emoción. Me encanta aprender. Me encanta ver cómo hacen los demás. Les voy a comentar algo muy bonito y me llena de emoción porque... Nunca pensé que yo podría construir una casa de la nada. Totalmente la construí en seis meses, solo. He tenido algunas ayudas por ahí, algunas personas que me han venido a ayudar a levantar cosas, pero le comento, yo no sabía, no sabía armar este, madera machimbrada, le llaman aquí. Son unas maderitas que tienen una rendidura y cuando juntas la madera una entra dentro de la otra y se acomoda. Y se apoyan mutuamente y se hace una pared. Yo no sabía cómo se colocaba. Le digo con toda franqueza. Más o menos algunas cosas del cemento sabía. Hicimos el techo este, con las columnas de fierro y todo lo que le, le puse, porque eran ideas mías. Vivo en una zona no sísmica, muy bonita, etcétera, etcétera. Pero no sabía preparar. Tenía las maderas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las medidas? Entonces, pedí a un joven, que quiero mucho Vladimir, para que él me ayude a armar las primeras paredes y vinieron con tres personas y durante dos días armaron cuatro paredes y vi cómo lo hizo lastimosamente Vladimir por sus compromisos no pudo venir a ayudarme a terminar las paredes y yo las hice solo, todos los días trabajando de manera continua y dije, si él la, la sabe hacer así, yo también la puedo hacer y comencé a trabajar diligentemente para ver cómo armar las paredes y les digo que ya han venido cuatro personas y me han dicho, qué linda ha quedado tu casa. Un día de estas les voy a compartir algunas fotos. No quiero ser este, eh, insolente en ese sentido, que, que mostrar cosas que uno hace, porque, qué sé yo, la gente a veces este, puede pensar de alguna manera que uno está buscando reconocimiento, pero no es ese. Es simplemente el hecho de haberme dado la libertad de aprender y preguntar cómo se hace. Me encanta aprender, me encanta abrir mi mente a cosas nuevas, me gusta ver cómo los otros lo hacen, me gusta aprender de lo más sencillo, de lo más humilde, me encanta, porque sabes qué, encontré que ahí está la riqueza de lo que yo puedo transformar. Algunos temas vamos a tratarlo mañana, el tema de la creatividad, por ejemplo, que vamos a tratar en el punto número 6, lo vamos a ver allí. Tú Puedes crear cosas increíbles si tú realmente abres tu mente. Yo, yo puse la palabra licencia. Permítete, permítete a mirar cosas nuevas. Qué bonito es aprender de los demás las cosas que ellos hacen. Siempre hay algo nuevo que los demás tienen que tú puedes aprender. Yo soy un alumno permanente. Así como vengo un poco orgulloso, un poco iracundo a veces con algunas cosas referente a la política, al comportamiento de la gente. Bueno, soy doctor en psicología, educacional y tutorial, y me molesta que la gente no quiera aprender, y a pesar de que se, le, se les habla, se les orienta, se ponen medio así como como pesados, entonces me, me causa un poco de problema eh, la limitación que pone la gente para aprender. Por eso, mi recomendación esta noche es cambia tu forma de pensar. Deja de compararte con los demás. Deja de trabajar por un fin. Haz que el trabajo sea un medio para conseguir los medios que no, no no le dediques tu vida. No abandones tu familia por eso. Define bien qué es lo que no te gusta de ti y también las cosas que te incomodan hacer para que ir disminuyendo tener una vida más placentea, pero sobre todo, date licencia para cosas nuevas, para aprender. No hay cosa más bella que aprender. Mañana continuamos. Espero tenerte mañana en la parte 2 de ¿Cómo encontrar tu para qué? Vamos ahora. Gracias Señor por el privilegio de compartir. Gracias por este espacio que tengo para compartir con mis amigos, con mis hermanos aquello que tanto muchas veces no hemos pensado, pero que tú nos ayudas a pensar. Que esta reflexión de esta noche pueda ser de gran ayuda para algunas personas que lo necesitan. Si hay una persona que lo necesita, habrá tenido razón de ser de esta charla esta noche. Gracias por la ventana que me das para poder llegar a sus hogares. Bendícelos, que tu espíritu esté con ellos, ayúdalos a encontrar su propósito, y por supuesto, a encontrar también su para qué. En tus manos nos encomendamos, por Jesús nuestro Salvador. Amén. Hay dos lugares donde tú nos puedes encontrar, nos puedes encontrar en Facebook en vivo, en nuestros grupos también, en nuestros eh, fanpage, y también nos puedes encontrar en nuestro canal de Boris Darmon, canal en YouTube. Si te gustó este, este seminario, esta charla, compártelo con los demás. Y quién sabe, una persona podrá recibir la ayuda que tanto buscamos. Muy buenas noches. Un amigo de siempre, Boris Darm. Chao, chao.